Hola, ¿qué tal? Estamos a 10 días del comienzo de la COP21, la cumbre del clima de París, que va a reunir a los líderes mundiales con el objetivo de llegar a un acuerdo vinculante para evitar los efectos catastróficos que se esperan del cambio climático de aquí al fin del siglo. En ese sentido, esta cumbre no es un evento más. Está caracterizado por el marco de los ataques terroristas que conmocionaron a todos. Francia y el mundo, y en ese sentido hoy, el presidente de la Conferencia del Clima anunció que se han prohibido las manifestaciones callejeras durante la COP. Esto es particularmente importante porque se esperaba la realización de dos grandes marchas que reunirían alrededor de 200.000 personas en las calles de París, y esto ha sido prohibido. Al respecto, se manifestaron las organizaciones ambientalistas que dijeron que comprenden la decisión, aunque la lamentan, y que están viendo las maneras de que de todas maneras la sociedad civil sea escuchada. Claves 21 está en estos días en la Ciudad de México, participando de un taller para periodistas ambientales de la región, reunidos por la fundación alemana Friedrich Ebert, donde se está discutiendo cómo hacer una buena cobertura de la cumbre climática. Claves 21 va a estar en París informándoles a ustedes todos los aspectos relativos a la negociación día a día. Así que estemos conectados en claves21.com.ar o en las redes como Claves 21 en Facebook y en Twitter. Muchas gracias.